Hoy es 12 de octubre de 2017, feliz año nuevo a todos Y bueno, es el día de la hispanidad Es el nombre que le han puesto a la, a la fiesta Se conmemora, como ya se sabe El descubrimiento eh, de América por Cristóbal Colón Que no se sabe si, si, si fue italiano o catalán Ahí anda la, la cosa, no se sabe <coughs> Y nada, pues para conmemorar la fiesta de España, pues qué mejor que sacar la marcha real, que es el himno de España. Este que dice España, España, España, España, España, España, España, España, España, España, España, porque no tiene letra, ¿vale? Le quisieron poner una letra hace unos años y no tuvieron el manaque de ponérsela, porque como en España tenemos tantas sensibilidades, pues algunos decían que que esta línea pues le sonaba no sé qué, la otra línea le sonaba no sé cuánto en fin, un himno sin letra yo recuerdo que antiguamente eh, me refiero a los años 70, por ahí cuando yo era chico se sí había una letra luego nosotros le teníamos una letra también aquí eh, le decíamos Franco Franco que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel en fin eh, pero esa letra no es la oficial evidentemente mm, y ya está, que os lo pongo el temita y ahora lo desmenuzamos. Es muy fácil, vale que no tiene ninguna historia, eh, suena a Clawhammer más que a Bluegrass, es decir, estamos haciendo, estoy tocando la melodía básicamente con el pulgar y bueno, aquí lo veis. <música> Bueno, pues empezamos con lo que llamamos Pochaitos. hechos es una cosa que se sacó el Bill Keith, que lo usa mucho en muchos temas. Todo lo más difícil del tema. Y realmente lo voy a poner así para que se también la mano derecha. Perdón. Me comí un pantumaca y se me está repitiendo. voy a poner esto desmenuzado porque es relativamente difícil pero buscar eh, en, en el banjo hangout si buscáis potatoes seguro que vais a encontrar el, la tab, ¿vale? hay varios, varios tipos de potatoes, yo estoy haciendo un poco hay uno que es más básico perdón no, bueno, el básico no me, no me acuerdo pero buscar potatoes en banjo hangout y os va a salir bueno, empezamos entonces con el con los potatoes y ahora vamos directamente al tema. Corto. Bueno, nos vamos a fijar primero la mano derecha. Eh, Vaya a ver si puedo acercar esto un poquito. Puedo acercarlo con el zoom. A ver, dale aquí al zoom y. Al contrario, ahí, ahí. Y ahora lo vamos a mover así. Se da muy bien la mano derecha. Entonces, el movimiento básico es un. Ahora muevo así y ya está todavía mejor. Es una alternancia pulgar. Eh, pulgar medio básicamente y voy a hacer la alternancia tercera cuarta vale entonces ¿Vale? O sea, alternando en algunas notas de melodía también las voy a meter en la segunda cuerda. ¿Vale? De hecho, prácticamente con esto y metiendo esta nota, tenemos la, la entrada que hacemos. Esta es la entrada. No tengo que poner la mano izquierda para nada. el acorde sol al aire, pues es así de fácil y ahora ya empezamos con en sí la melodía, voy a echar el zoom para atrás así así repito, lo puse en otro vídeo y me... Y alguien a lo mejor le sentaría mal así está en la... en, la, en el de, diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se puede decir así y en mi pueblo dicen Asina, ¿vale? o decían, ya se está perdiendo el dialecto pero pero ¿no? decían Asina, que también de, de, digamos el, el origen de asina bueno, pues entonces. Y ahora ya empezamos a usar la mano izquierda. Le damos con la prima al aire eh, con el medio. Y ahora vamos a hacer: vamos a poner la segunda en el primer traste y vamos a dar primero pulgar y luego índice. Índice al aire. Aire. Segundo traste la tercera. Aquí repiqueteo dos veces. Primero con el pulgar, con el índice. Perdón, primero con el índice y luego con el pulgar. Ahora con el índice le doy en el traste cuarto de la, segunda, de la cuarta cuerda. Segundo traste de la, de la cuarta. Cuarta al aire. ¿Vale? Esta es la melodía. Lo que se trata es de, eh, además, mientras va haciendo la melodía, pues meterle rol. El rol sigue siendo el... Básicamente quinta y primera. ¿Vale? Es decir, no es exactamente esto lo que estoy haciendo, pero se basa en eso, en, en rellenar... Con, con, con eso. ¿Vale? Entonces repito. Aquí ya he metido el rol. Repito toda la parte. Perdón. Otra vez. Y en este, en este trocito con rol. Y ahora... re, ¿vale? Esto es re. Lo que pasa es que en el re, este sería el acorde de re completo en formato formato D, ¿vale? D shape, y entonces lo que estoy tocando solamente son estas dos notas. Solamente estas dos. Esta no la toco ni esta tampoco. Solamente meto aquí un, con un hammer on, meto para darle un poquito más de, de gracia, entre comillas. Y aquí el rol que estoy haciendo es... No acabo en sol, sino que acabo en, con esta nota. Repito. Yo eh, no sé si lo explico bien, pero espero que a base de repetirlo sí, sí quede claro. misma frase y ahora ya viene lo de... bueno ahora viene ya la, la segunda parte de la de tin tota tin tota tin tota tin tota tin tota tin ton tin tota tin tin tota tin tota tin tin Aquí le meto un rollito para que vaya rellenando más Y ahora Aire, segunda, cuarta solo al aire tontero y ahora doy con la cuarta y la tercera aire y hago Y aquí estoy pulsando la cuarta en el cuarto traste y la segunda en el perdón la tercera en el segundo traste y ahora lo que hago es invertir pulso la cuarta en el segundo y las y la tercera en el cuarto. Otra vez. Ahora aire segundo, digamos cuarto segundo y ahora segundo cuarto. estas dos el sol re séptima si quiero agregar esta y ahí acabamos más o menos vale bueno pues no sé si quedará claro o no espero que espero que sí si no queda claro pues eh, lamentablemente no tengo manera de hacer tabulatura es que antes tenía un pc con el tablet de tablet y ahora pues no tengo ese pc porque se le ha quedado mi hija y no puedo hacer tabulatura de momento si alguien me dice cómo conseguir el tablet para Mac, pues lo haré. Venga, con dior.